Mi otro gran proyecto de esta semana es un pastel para los dulces 16 de Lexi. Háblame un poco acerca de tu vida. ¿Qué cosas son tus favoritas? La playa y cualquier cosa que tenga que ver con la playa. ¿Hablas de surf, sandalias? Sí, sí. Me gustan los colores y me gusta llamar mucho sí, como la atención. Sí, el verde limón. Ah, el rosa eléctrico. Es verdad. Muy bien. Definitivamente usaremos rosa eléctrico. Tendrá un toque moderno y le dará una chispa al pastel. Excelente. Dime, ¿te gusta la ciudad? Sí, me gusta la ciudad. Agregaremos paisaje de ciudad en tu pastel, entonces. Lexi es una niña de la ciudad que adora las playas de California. Así que tendré que hacer un pastel impresionante para ella. Mi idea es hacer un pastel cuadrado de cuatro pisos extravagante. Porque así se verá más divertido. No puedes hacer un pastel clásico para unos dulces 16. Mauro, Remy, ¿pueden venir aquí un momento? Quiero hacerle al museo un dinosaurio gigantesco que te haga creer que está vivo. Quiero que sea como... Lo más difícil del pastel del dinosaurio será encontrar una manera de lograr que su panza no se caiga para luego esculpir sobre ella. Vamos a hacer círculos, después cortaremos la base y luego brrr, lo extendemos. Ah, entiendo. Con nueve bizcochos es suficiente. Lo primero que hice fue crear un armazón para su cuerpo y luego atornillé algunas clavijas de madera para sostener y darle estabilidad al pastel. Iba a poner el bizcocho de mantequilla sobre esa estructura. Pero el problema fue que no encontré el bizcocho en ninguna parte. Dani, ¿dónde está el bizcocho? ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Sé que le dije que sacara los bizcochos y se estaba haciendo el tonto frente a mí. ¡Quedaron en la heladera! Ahora, ¿cómo se supone que voy a cortarlos y darles forma? Te pedí esta mañana que sacaras las cosas de la heladera. Pero ahora tendré que esperar a que se descongelen. Dani, me sorprendes. ¿Sabes cuánto tenemos que hacer? Además, siempre te equivocas en algo. Ah... ¿Cómo voy a cortar estos bizcochos ahora? ¡Esto está congelado! ¿Cómo lo voy a hacer? Te pedí esta mañana que sacaras las cosas de la heladera. Pero ahora tendré que esperar a que se descongelen. Ah, ¿Cómo voy a cortar estos bizcochos ahora? No lo haré por ti. Quería matar a Danny. Esto nos quita tiempo. Ahora tendré que esperar dos o tres horas para que el bizcocho se descongele. Siempre. Siempre tenemos problemas por alguna razón o por otra. Siempre hay un problema. Mary cree que soy un simple asistente y nada más. Que soy un simple aprendiz de repostero. Esta es mi oportunidad de demostrarle a Mary de qué soy capaz. Escucha, tengo una noticia para ti. Mi primo acaba de decirme que quiere hacer el pastel para tu hija. Tienes que darle una oportunidad. ¿No confías en él? No es un decorador excelente. Pero está mejorando. Está aprendiendo. Pero no aprenderá con el pastel de mi hija. Oye, ¿crees que no lo puede hacer? Primo, te amo, pero considero que no eres más que la p*** de Buddy. Eso es lo que <risa> pienso. No voy a mentir. <risa> no digas eso. Es lo que pienso. No. Él tiene un gran talento. Y si es necesario, lo voy a ayudar. Si por alguna razón se equivoca con el pastel, es para un familiar, así que... No será tan terrible, porque no es para un cliente que paga. Pero independiente de eso, tendrá que aprender con esfuerzo. Quiero un pastel que tenga una zapatilla de ballet Perfecto. encima. Y que tenga los lazos y todo los eso. Los lazos pueden caer así, ¿cierto? Sí, también podríamos ponerle estrellas, porque ella es la estrella. ¿Entendido? Mary es testaruda y definitivamente es una clienta difícil. Quiero que confíes en mí. Este es el primer pastel con diseño que prepararás. Sí, pero debes confiar. Mary quiere que haga un pastel de tres pisos y pidió que sea de chocolate y vainilla, porque a su hija le gustan ambos. ¿Cómo estás, Frankie? Hola, primo. ¿Quieres ayuda? Por ahora estoy bien. Creo que seré capaz de hacer este pastel sin ayuda. Lo único que me preocupa es la decoración de este, la parte artística de la elaboración. Bailarina. Mary quiere que ponga bailarinas alrededor de uno de los pisos del pastel. Y el dibujo definitivamente no es mi punto fuerte. Lo que dibujé parecía un hombre y no una pequeña bailarina. ¿Qué opinas de mi bailarina? ¿Qué es eso? <ríe> Al menos, lo me intentaste. Ah, si pudieras ayudarme <ríe> con esto sería... Me encantaría ayudarte con esto que ella quiera este Ay, diseño. Lo sé, por eso decidí pedirte ayuda con eso. Te ayudaré. No importa lo que hagas, a ella no le gustará porque esa... esa es su manera de ser. Muy bien, hay que terminar el pastel de los dulces 16. El pastel que pidió Lexi será personalizado. Este pastel contará la historia de su vida. La base del pastel tiene que tener adornos de playa. La base del pastel debería tener arena y estar inspirada en California. Podrías poner la pelota de playa en el costado. El siguiente piso tendrá motivos inspirados en la ciudad. Sí, se ve bien. Me gustan esas variaciones de altura que hicieron. Más arriba, en el pastel de cumpleaños, habrá una caja de regalos estilo contemporáneo, con algunas líneas, lunares y un lazo. Estoy seguro que a Alexi le encantará este pastel. Además, voy a poner su nombre con colores brillantes. Listo. ¡Primo Anthony! ¿Puedes venir aquí arriba? ¡Ven rápido! Él es mi primo Anthony. Él hace un poco de esto, un poco de aquello. Incluso hace entregas. Es un buen tipo y puedes confiar en él. ¿Qué pasa? Dani? ¡Aquí estoy! Vamos, es hora de hacer la entrega. ¿Bien? Tomen el pastel y vayan. Andando. Cuidado. Lo tengo. Lo tengo. Sujeta la puerta. Lo tengo, lo tengo. Oh. Esta cosa pesa, amigo Sujétalo firme, cuidado okay. ¡Anthony! Sujétalo. ¡Cuidado! Lo sujeté firme, ¿qué pasó? Lo soltaste Sujetaste la base, no el pastel ¿Qué oh, fue lo que pasó? Oh, oh. Mi hermano los va, los va a matar ¿Me están culpando a mí? ¡Bali! ¿Se encuentran bien? ¿Pero qué pasó aquí? Esto fue culpa de Dani. Esto se entrega hoy. Le dije que tenía que acomodar mi mano y él empujó el pastel hacia mí. Trae esa cosa aquí adentro. Tardamos días en hacer ese pastel y ese par de idiotas lo botó en las escaleras. Escúchenme todos, vengan aquí. No quiero que me hablen. A trabajar. ¿Dónde está el, el resto? resto? Se cayó, y no quiero hablar del asunto ahora. ¡Que alguien traiga los bizcochos! ¡Rápido! Comiencen a cortarlo y a mezclar los colores. ¡Tenemos poco tiempo! ¡Este pastel es para hoy! Esto ya no sirve! No estoy bromeando. Cortamos las capas y rellenamos el pastel. Había que trabajar rápido. ¿Ya mezclaron los colores para el fondant? ¡Vamos, rápido! Quiero que ese fondant esté listo lo más pronto posible. La verdad es que cuando tenemos alguna emergencia, mi equipo y yo trabajamos a esta velocidad y hacemos verdaderos milagros. Espera, esto tiene que ir por aquí. Muy bien, Christine. Trabaja en los edificios y yo me encargo de hacer la base del pastel. Vamos, muchachos, no tenemos tiempo. Esto hay que terminarlo ahora. Muy bien, dame la bolsa de compras, Remy que ponerlo aquí. Armamos el segundo pastel en una hora y media. Listo. Ahora vamos. Mi primo Anthony queda fuera. No lo dejaré hacer la entrega. Voy a entregar este pastel yo mismo. Vamos, con cuidado. Por suerte llegamos al lugar con el pastel sano y salvo. Los invitados todavía no llegaban. Alcanzamos a entregar el pastel a tiempo. Con cuidado. Lo no sé, lo sé, Mauro. Es un Gracias. placer. Felicitaciones. Que lo disfrutes. ¡Qué lindo! La arena parece de verdad. ¡Ay, es hermoso! <risas> Él incluyó tantas cosas que describen mi personalidad en el pastel. Es increíble. El pastel me encantó. Ver la felicidad en su rostro me alegró mi día.